Yeah, yeah, uh, yeah. Oh my God, De 5 6, 8, tal vez 24 Busteros en la liga comandando el campeonato No te dejes convencer por falsos arrebatos Un títeres mintiéndote con discursos baratos Deja pasar el rato, el tiempo actúa independiente ante cualquier relato Situaciones que desvían, no deberían Ni empezar barato hoy que hay el asesinato Grato, tenemos para rato y trato de dejarlo, pero no es parte del trato. Si querés te paso el trato. no quiero recompensas, prefiero el anonimato, tenemos para rato, Llego en 20, voy al toque, traigo la el larguro en el locker baby saca de ese choque, mejor ponte la chain de roque Voy a 200 por la avenida, lo siento casi una ironía. me la otra vía, hay una fucking motherfucker. Tiro barras, son de acero. Ando con la chaqueta de cuero y nada exhala aquello. Disparo balas como varios raperos. Y me preguntaron que qué pasó, nadie lo creía, incluso yo. pero uh. tiro pasa piel y seré el de siempre. Porque quien duerme mucho muy poco aprende. Y se termina yendo junto a la corriente, estancado siempre y sin atención. Oh. 6, 8, tal vez 24 Buteros en la liga comandando el campeonato No te dejes convencer por patos arrebatos Son títeres mintiéndote con discursos baratos Deja pasar el rato el tiempo actúa independiente ante cualquier relato Situaciones que desvían no deberían Impulsar al desbarato Y que hay asesinato hoy en día Tenemos para rato y trato de dejarlo, pero no es parte del trato. Si queriste, paso el rato. No quiero recompensas, pero quiero el anonimato. Bitch.